tema es sobre cómo cómo deshacerse de la aversión y el miedo aversión, ¿verdad? el rechazo, la repulsión todo eso a los demás entonces para eso tenemos que mencionar eh, la mente y pues a veces oímos que hay que sanar la mente y todo eso, ¿verdad? entonces es importante entender qué hace la mente, ¿verdad? la mente crea muchas cosas por ejemplo, deseos y esperanzas entonces eh, lo que sucede con esas cosas es que en este momento el ser humano está como muy lleno de, de negatividad entonces los deseos no son exactamente cosas como son como un poco materializadas digamos, y entonces las, el ser humano no necesariamente tiene en la vida todo lo que desea y todo lo que espera sino que no necesariamente es así, entonces el de, al estar tan mezcladas las cosas en la mente humana, entonces los resultados no son los que quiere y entonces le produce desilusión o sufrimiento, etc. Entonces, eh, otra cosa que crea la mente son expectativas, expectativas. Eso no es malo, ¿verdad? Es la mente que funciona así, pero eh, expectativas de todo, ¿verdad? Hay expectativas de unas personas en relación con otras, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los amigos a, las, a los otros amigos, del gobierno a los ciudadanos, de los ciudadanos al gobierno, etc. Y entonces... Todas, cuando las expectativas no se cumplen, entonces hay sufrimiento también, ¿verdad? Entonces uno eh, tiene que entender ese funcionamiento de la mente. Otra cosa que crea es suposiciones. Y entonces, eh, suposiciones de todo tipo, ¿verdad? Pero, por ejemplo alguien va a una casa de visita y no le dieron café, ¿se imaginan?, en un país cafetalero, entonces y bueno, ya esa persona había ido a esa casa en otras ocasiones y, y lo habían tratado muy bien, con mucho amor y no sé qué, entonces como no le dieron café, se puso a, a suponer cosas, eh, sería que les dijeron que yo dije, o será que yo habré dicho, o será que me vieron hacer, a, o que yo me oyeron, me vieron, me, mil cosas. Y entonces, todas esas suposiciones, que además son falsas en ese momento, porque a lo mejor era que la persona estaba muy ocupada y no podía, o, o se acabó el café, y por qué no, ¿verdad? Entonces, todas esas falsas suposiciones la persona se las cree, ¿verdad? y entonces se molesta también o se siente muy mal entonces eh, no es que las suposiciones sean malas son malas las falsas suposiciones si mis suposiciones están basadas en lo verdadero y en la verdad, nada pasa, es normal es normal que yo suponga cosas pero si son basadas en algo es como si fuera mi una forma de imaginación, ¿verdad? Las falsas suposiciones. Yo me imagino cosas y voy creando, ¿verdad? Les ha pasado tener suposiciones así, ¿verdad? Y bueno, crear unos castillos en el aire o, o cualquier cosa que se, que nos imaginemos. Y de pronto se derrumba también, ¿verdad? Porque no es verdadero. Entonces, las... Eh, también, ah, bueno, creamos otras cosas, ¿verdad? Todo lo que sea... En, en la vida a unos les gusta una cosa y a otros otra, ¿verdad? Todo eso es creado por nosotros lo que preferimos, lo que nos gusta, lo que queremos, unos una cosa y otros otra, todo eso es creado por nosotros, nuestras preferencias, nuestras aversiones, todo, ¿verdad? Entonces, esas, esos rechazos, esas, ¿cómo se dice? Repulsiones de personas o de cosas o de situaciones, eso es constante también. Y, y las aversiones, por ejemplo, son las cosas que hacen que el mundo permanezca así como en un choque constante, ¿verdad? Es lo que pone a pelear a las personas. Entonces, tener esas aversiones a las personas, al, a lo que sea, es, no nos permite tener paz ni felicidad. Y tal vez le suena, porque la palabra es, ¿verdad? es como pesadilla, como, como que no es, no es musical y bonita, ¿verdad? Aversión, es como, como fuerte, ¿verdad? Por dicha que es corta, porque uh -huh. si no... Pero es decir que, que nosotros tenemos que ver en nosotros esas cosas, tenemos que observar eso en nosotros... ¿verdad? porque de eso es lo que estamos hablando si hablamos de sanar la mente y no sé qué tenemos que vernos nosotros mismos por eso es que es tan importante la meditación y el silencio porque es la única forma de vernos para poder digamos transformar actitudes y, y todas estas cosas ¿verdad? para tener esperanzas verdaderas eh, ¿verdad? basadas en lo verdadero, cosas que se pueden realizar, etcétera y no, no que todo sea así como en el aire como, como si fuera un mundo de fantasía ¿verdad? entonces es muy importante por eso meditar, porque meditar es entrar en el silencio es observarse uno su forma de ¿verdad? lo que está pensando, para poder, eh, digamos, transformar ese pensamiento y hacerlo positivo y elevado y que nos permita un resultado, ¿verdad? Y, y es importante, si yo decido meditar, pues hacerlo, ¿no? Digamos, este es un lugar muy adecuado para eso, aquí es, se hace eso. Pero entonces es muy importante no Digamos, nosotros sabemos que todos vienen de trabajar o de estudiar o de algo, ¿verdad? Ya es el final del día y ya se gastó un poco de energía, están cansados. Pero es importante que uno eh, se, se... como que se obligue a hacerlo, ¿verdad? Para, que, para poder disfrutar de sus buenos resultados, ¿verdad? en ese sentido vale la pena no dormirse por ejemplo y, y no dormitar tampoco sino estar siempre alertas para poder, para poder disfrutar de eso y ver los maravillosos resultados que tiene la meditación en uno a todo nivel todo, todo absolutamente todo ¿verdad? entonces es muy importante todo eso entonces, en el caso de la aversión o el rechazo o la repulsión, eh, generalmente es algo que se basa en, en los celos, de cualquier tipo de celos, profesionales, lo que sea, la envidia, y entonces la forma en que se manifiesta en las personas, es como, primero como con una especie de alejamiento, y, y luego, verdad, pues, en dos segundos se convierte en odio, ¿verdad? y eso es muy delicado, y como son, como la mente es tan automática, y además tan poderosa, para bien o para mal, entonces, eso es lo que queremos hacer, no llegar a eso, ¿verdad? Observarnos para ver en qué situación nos encontramos. Y ahora, como tan especialmente en nuestro país, ¿verdad? Que han llegado a crearse, bueno, a crearse no, como a descubrirse situaciones de mucho rechazo, de mucha repulsión, de rayando en odio, ¿verdad? de unos sectores de la población hacia otros, entonces, eh, ya que nosotros tenemos otra, otros propósitos en la vida, de ser más felices, todo eso, con eso nosotros podemos contribuir a, a que haya buenos sentimientos de unos hacia otros, ¿verdad?, es muy importante. <coughs> digamos que el país lo necesita muchísimo porque no sabíamos, ¿verdad? siempre hay cosas en los países pero no sabíamos que había unos sentimientos tan, tan, tan negativos que de pronto dijeron, hello, aquí estoy ¿verdad? entonces es muy bueno que haya alguien que tenga otro tipo de sentimientos, que pueda trabajar con su mente, mandando buenos deseos y sentimientos puros y elevados hacia los demás. Independientemente de quiénes sean y cómo piensen, ¿verdad? son seres humanos y ya. Entonces, el problema no es que crear... Eh, esperanzas y deseos y suposiciones y expectativas y todo eso sea malo, ¿no? Eso, así funcionamos es la forma en que lo estamos haciendo ¿verdad? y entonces tenemos que empezar a ver eso, digamos el miedo, por ejemplo las situaciones que más comúnmente vemos en el día, en aquí, en otros países, en todas partes, tienen que ver con las preocupaciones y el miedo de los seres humanos, ¿verdad? Porque suceden tantas cosas eh, con la naturaleza y como sea, eh, en otros países guerras y enfrentamientos y en fin, que entonces eh, <coughs> hay miedo en las personas. Y nosotros para eso pues lo que tenemos que tener en lugar de miedo es valentía, ¿verdad? Porque la valentía lo que permite es que en cualquier circunstancia yo pueda estar en una en un estado, digamos, estable que me permita ser de ayuda para otros digamos, no es que yo voy a ir a darles un discurso ni nada de eso, pero si yo tengo un estado estable, no de miedo, en cualquier circunstancia, con, con mi presencia, digamos, al no estar yo en el mismo estado de ellos, al no estar yo llorando, o gritando, o corriendo, yo puedo ayudar a otras personas, ¿verdad?, a tener una... <coughs> a tomar decisiones más, eh, más centradas, más oportunas, de mejor resultado, que si yo también contribuyo en un estado de miedo, ¿verdad? Si yo estoy también asustada y me pongo igual que los demás, entonces mi contribución es esa, ¿verdad? No sirve de mucho. Entonces, la forma de, de poder, digamos crear un estado de valentía es simplemente eh, entrando en el silencio descubriendo descubriéndome entendiendo quién soy, cómo soy eh, cuáles son, cuál es mi potencial qué puedo hacer, verdad porque yo con el silencio puedo descubrir que, es, que soy capaz de transformar mi forma de pensar eso es lo que queremos cambiar la forma de pensar en lugar de pensar siempre como los demás, con miedo, con preocupaciones, etc claro, eso no quiere decir que yo eh, crea o diga que no, nada pasa, nada pasa todo es mentira, no, no es eso es cómo lo enfrento yo ¿verdad? enfrentar con valentía las cosas no es ignorarlas ¿verdad? Es, es tener un estado más estable y más sereno que puede contribuir con los demás entonces la valentía o el coraje son virtudes, virtudes divinas por eso es que no son tan comunes, ¿verdad? porque también hay una confusión con, con el coraje y la valentía. Eh, en la conciencia materializada, general, eso se confunde con poder físico, ¿verdad? Y no es eso, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Yo le puedo. Y no es eso, es un estado interno del ser, ¿verdad? De, de no atemorizarse con las cosas las circunstancias o lo que esté pasando entonces para eso, por eso para todo lo que se recomienda es el silencio y, y la, el descubrir nuestro propio potencial entonces eh, por eso es que la primera tarea es transformar la mente y ahí también entra en juego el intelecto, eh, ¿por qué el intelecto? porque el intelecto es nuestro poder de discernir, de decidir y de juzgar entonces es sumamente importante mi poder de discernir en cuanto a hacer suposiciones también y tener expectativas, ¿verdad? Yo, yo tengo que discernir en cuanto a qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es de beneficio, qué no, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y entonces el poder de, de decidir también cómo son mis decisiones. ¿Qué, ¿Qué decido yo hacer? O sea, porque yo no puedo seguir haciendo todo lo que... Igual a todo... Ah, es que todo el mundo hace lo mismo, entonces yo también. No nos ha dado muy buenos resultados, ¿verdad? Hacer lo que hacen todos los demás. Entonces, eh, fortalecer mi intelecto, esos poderes de decidir, decidir discernir, decidir y juzgar es muy importante y la forma de fortalecerlos es usando mi intelecto de una forma diferente, ¿verdad? nosotros normalmente hemos estado actuando en forma muy automática la mente produce lo que quiera y ya me dejo llevar entonces esos poderes del intelecto han estado muy a ver, como un poco dormidos, ¿verdad? y no no han el intelecto debe ser como el jefe de la mente, ¿verdad? la mente es muy automática, entonces el intelecto es el que debe como como poner orden ahí, ¿verdad? el poder de discernir, imagínense lo más importante de todo entonces eh, <coughs> eso Digamos que a la hora de, de, de recordar que yo soy un ser espiritual, etcétera, que tengo un potencial enorme, que puedo poner a funcionar, etcétera, ahí, cuando yo creo pensamientos, eh, digamos, pensamientos positivos, en, ¿verdad?, a la hora de meditar, y puedo... Y el intelecto puede sostenerlos, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, bueno, muy común aquí, ¿verdad? Que yo soy un ser de paz o que yo amo la paz porque mi naturaleza es ser de paz. Si yo logro sostener eso, ¿verdad? Con mi poder del, del intelecto, entonces puedo tener una experiencia acerca de mí en ese sentido ¿verdad? es decir lo que vale de la, de la meditación es la experiencia lo que yo logre crear y vivir en ese momento eso es lo que vale no es la teoría es lograr crear esa experiencia de que sí que cuando yo la viva yo pueda decir sí, yo soy eso yo soy un ser de paz, no porque me lo dijeron, acabo de tener una experiencia de paz profunda. Yo no les puedo decir cómo es esa experiencia, porque es muy personal, ¿verdad? Lo que puedo decir es que cuando hay una experiencia así, yo estoy como completamente desconectada de lo que está pasando alrededor, de lo que están haciendo los demás, de mi trabajo de lo que esté pendiente en mi vida y lo que estoy completamente en otra, digamos, frecuencia, ¿verdad? y entonces cada uno la vivirá como tenga que vivirla de acuerdo a su propia personalidad lo, de acuerdo al silencio que haya hecho, en fin pero es una experiencia y tiene que ser una experiencia para que quede grabada y me permita en una próxima ocasión volver a tener una experiencia de esa naturaleza. ¿Verdad? Yo recuerdo lo que viví, y además solo la experiencia me puede eh, como demostrar a mí misma quién soy yo, cómo soy. Solo la experiencia, nada más. Entonces es importante crearla ¿verdad? entonces eh, y lo del miedo eh, lo primero que tengo que hacer es lo mismo mirar hacia adentro ver mi propio valor ¿verdad? hay muchos miedos que, que son como como pequeños miedos, digamos que hacen mucho daño porque son muchos ¿verdad? el miedo de no poder hacer algo que me propongo el miedo de no ser como tal el miedo de no parecerme a fulano o a fulana el miedo de el miedo de el, son cantidades enormes de miedos, ¿verdad? El, el miedo principal es el miedo a la muerte. Y de ahí, L miedos, ¿verdad? Que si no me ponen atención, el miedo a no ser reconocido, el miedo a no ser aceptado, el miedo a no ser amado, el, ¿verdad? Son, y son muchísimos. Entonces, es una cosa... Que, que de verdad causa mucho sufrimiento en los seres humanos, porque son tantos, y si no los podemos determinar, ¿verdad? ¿a qué le tengo miedo? Bueno, yo sí sé, no les voy a decir. Entonces, y también sé que, que he logrado superar muchos miedos, ¿verdad? ustedes saben que el, el, el estado del mundo actual donde hay una gran cantidad de la población que lo que tiene es complejos de superioridad y otra parte de la población que tiene complejos de inferioridad ¿verdad? porque al no haber una conciencia espiritual de reconocimiento propio ...de quién soy, cuál es mi propio valor... ...cómo es mi propio potencial... ...entonces... El, ...el ser cae en uno o en el otro... ...pero eso... ...o sea, es toda la población del mundo... ...que está en esa condición... ...y entonces eso... ...eso causa miedo... ...verdad... ...es decir, si yo me siento menos que... ...lo que sea o quien sea eso no me hace feliz, si yo me siento más que, tampoco me hace feliz, ¿verdad? Es, es lo mismo solo que al revés, pero y depende de, de la personalidad de cada quien, pero todos están en esa situación de, de un complejo de, una, de, una, de un tipo y un complejo de otro tipo. Y eso es porque no hemos encontrado nuestro valor Solo encontrando eso podemos salir de esos complejos, ¿verdad? Porque el complejo de superioridad de cualquiera pensaría que está bien, ¿no? Es una, una actitud muy hostil hacia los demás y no devuelve sufrir, no devuelve felicidad, no da felicidad. Y además, para mantener ese complejo hay que, ¿verdad? Hay que estar dándole mucha vuelta a las cosas para, para seguir sintiendo que sí, que yo estoy por encima de todos. Y el otro, pues de ahí ya sabemos, está muy mal también, porque se siente mal. Y son cosas inconscientes, ¿verdad? Por eso es que es importante la introversión, porque todo eso es inconsciente. ¿Verdad? No es que uno dice, ah, yo, yo tengo complejo de superioridad. Ah, sí, ¿verdad? ¿Quién va a decir eso? Ni, no sabe. No sabe que lo tiene. Es inconsciente. Simplemente se siente superior y ya está. Y, y cree que es superior. Y el otro cree que es inferior. ¿Verdad? Entonces, son cosas totalmente inconscientes. Por eso es importante descubrir dónde está uno y en ese eh, lo que la meditación nos enseña es a terminar con, con la forma de pensar negativa de nosotros mismos y de los demás ¿verdad? porque vamos a todos esos comentarios que ustedes escuchan aquí son, por decirlo así, ejemplos de pensamientos que uno crea en la mente, a los cuales, ¿verdad? A los cuales intenta sostener un tiempo suficiente para que le permitan a uno una experiencia. ¿Verdad? No es, no es por, por crear fantasías, es para aprender a pensar positivamente y aprender a no o a dejar de crear pensamientos negativos para eso lógicamente uno tiene que estar siempre muy alerta para darse cuenta cuando es que uno está pensando en forma negativa acerca de uno mismo o de los demás y de inmediato transformar ese pensamiento no sentirse mal porque si ya uno está en un proceso de querer cambiar su forma de pensar no tiene por qué sentirse mal. Si está queriendo cambiar la forma de pensar es porque entiende que no piensa como muy adecuadamente, ¿verdad? Eh, en ese sentido, ¿verdad? De, de pensar en forma negativa acerca de los demás o de uno mismo. Pensamos primero negativamente acerca de nosotros mismos o no, ¿verdad? y nos comparamos y nos sentimos mal y muchas cosas que eso es que estamos pensando negativamente entonces la meditación nos enseña a pensar positivamente y es muy importante eso porque como son cosas muy fuertes en nosotros ya, muy arraigadas es muy fácil, junto con el, el rechazo de otras personas, por la razón que sea, ¿verdad? Hay millones de razones creadas por nosotros. Entonces, tenemos que crear pensamientos positivos en forma consciente, acerca de los demás, ¿verdad?, acostumbrarnos a ver las virtudes en los demás las especialidades que además todos tenemos ¿verdad? el que menos tenga en el mundo que no sé quién es ¿verdad? es solo como un ejemplo el que menos virtudes tenga tendrá por lo menos una ¿Sí? el ser humano es así entonces no puede haber seres humanos que no tengan nada eso no existe entonces simplemente con la meditación y con enfocarnos en nosotros y en pensar en forma positiva podemos de inmediato transformar un pensamiento conscientemente de cualquier persona por la que tengamos un sentimiento no muy elevado podemos cambiarlo en la mente no tenemos que confesarle a nadie nada ¿verdad? que sería como muy difícil decir, mira, estoy pensando acerca de esta persona esto, ¿verdad? y lo quiero que. no, no vamos a decir, es, es silencio nosotros con nosotros mismos pero nos vamos acostumbrando a cambiar <coughs> esos pensamientos hasta que eso se vuelva como ¿sí? hasta que se vuelva Automático en nosotros pensar en las cosas positivas de los demás, porque verdad que cuando queremos hacer alguna transformación en nuestra forma de pensar, estamos, aunque no tengamos mucho conocimiento acerca de eso, estamos eh, como acercándonos a al estado original del ser humano es un estado elevado al estado digamos de perfección del ser humano entonces claro que los hábitos que cambiemos tienen que ser o sea van en esa dirección ¿verdad? en llegar a ser un ser humano elevado en llegar a recuperar el estado original nuestro un ser de paz un, ¿verdad? Aquí hemos dicho muchas veces que las cualidades originales, innatas de los seres humanos son el amor, la paz, la dicha, la pureza, la sabiduría. Eso es innato en todos los seres humanos. Cuando tengamos todo eso despierto, funcionando en forma automática, ¿se imaginan cómo seríamos? Sí, bueno, eso hay que imaginárselo, eso hay que crearlo en la mente, igual que un escultor crea primero en la mente su escultura, ¿verdad? Primero, después la pone la plasma materialmente en piedra o en mármol o en oro, en lo que sea. Igual nos pasa a nosotros, tenemos que imaginarnos cómo seríamos si tuviéramos eso despierto, cómo seríamos si nuestras... Eh, suposiciones fueran basadas solo en la verdad serían verdaderas ¿cómo seríamos? ¿verdad? si todo eso sucediera en forma totalmente verdadera y positiva estaríamos creando de nosotros mismos un ser humano elevado ¿verdad? lo cual no debería ser así como ay sí, ¿verdad? tal vez, no, no, es que eso es lo que somos originalmente sería como estar regresando a un estado que tenemos original Por ahora en este momento tal vez medio somnoliento entonces ahí, vean es como una especie de de auto ¿verdad? la meditación me enseño yo a pensar adecuadamente y positivamente y tengo aquí unas dos consideraciones así pequeñitas que, que dicen así, aún si la mente crea pensamientos débiles, acabar con ellos inmediatamente y crear pensamientos poderosos, eso es simplemente una práctica consciente que yo quiero hacer, para eso yo tengo que estar siempre alerta en relación con mis pensamientos, tengo que darme cuenta de inmediato que estoy, qué calidad de pensamiento estoy creando, eso es estar completamente alerta en relación conmigo, ¿verdad? Para poder yo llegar a crear automatismos positivos, nada más, primero tengo que estar siempre alerta en relación con mi forma de pensar, ¿verdad? Eso es muy importante, porque el mundo nos ha llevado a estar así como en la luna, ¿verdad? ¿verdad? Y dejarnos llevar... Por el vaivén de las cosas y ya. Pero si no, somos, tenemos mucho poder interior, muchísimo, ilimitado. ¿Verdad? Y la otra consideración es que eso, ¿verdad? El, el acabar con los pensamientos débiles de inmediato y crear pensamientos poderosos, eso permite que uno permanezca insacudible en cualquier tipo de prueba o circunstancia, que sea de la naturaleza o las relaciones, las interrelaciones, ¿verdad? Con los demás. Entonces, ¿se imaginan eso? Ser insacudible. Bueno, personalmente es mi sueño, ¿verdad? Permanecer insacudible no quiere decir ser indiferente en absoluto. Es simplemente tener un estado totalmente estable, sin miedo a nada. Para eso yo tengo que entender ¿verdad? que yo soy un ser espiritual y que tengo tales y tales. Eh, características, ¿verdad? pero es algo así como yo sí creo en mi mente eso yo lo creo me veo así no soy, me veo por ahora ¿verdad? completamente insacudible ¿verdad? Es que no haya nada que lo... bueno Puede ser un momento de susto o algo así, pero cuando yo tengo mi, mi, digamos, mi entendimiento claro, mi intelecto claro, mi mente limpia y clara, los miedos se van yendo, solitos. Porque la naturaleza original del ser humano no es de miedo. De ninguna manera, eso lo fuimos creando es una de nuestras debilidades que hemos ido creando en el camino y que se fue haciendo muy fuerte, muy, eh, como muy arraigadas. Es mucho tiempo de llevar eso a cuestas, ¿verdad? Y de creer que sí, que yo tengo que tener miedo de todo. Tengo que ser, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero esa no es la naturaleza nuestra eso ha sido aprendido entonces poder uno imaginarse estable sereno tranquilo en un estado que permita tomar una decisión justa, correcta en el momento preciso ¿verdad? que, que tenga un resultado adecuado y de beneficio es importante imaginarlo, ¿verdad?, verse uno así, ¿cómo sería yo si yo fuera una persona completamente estable, por ejemplo? Totalmente estable, quiere decir estable, no así como estamos ahora, ¿verdad?, en un momento felices, en otro tristes, en otro asustados, en otro enojados, ¿verdad?, estabilidad es un estado completamente sereno siempre ¿verdad? es, es bueno imaginárselo es bueno imaginárselo y crearlo aprender es, y volver a ese estado natural del ser humano para poder ser para poder Cooperar con los demás, cooperar con la naturaleza, aportar algo positivo, ¿verdad? Entonces, <coughs> bueno, yo sé que ustedes ya han hecho mucho trabajo en esto. Daddy Yankee dice que no debería haber rechazo, repulsión o aversión, no solo hacia ninguna persona, sino tampoco hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia nada, ¿verdad? No debe haber ningún, ninguna repulsión de uno. Es que se, les da risa y todo, y sí es muy gracioso, ¿verdad? Pero sí hay repulsión en los seres humanos hacia otros, mucha, muy fuerte. Y, y no debe ser, ¿verdad? No importa cómo piensen, no importa qué crean, no eso no importa. ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos afecta lo que crean los demás? ¿En qué? ¿En nada? ¿En qué nos afecta su modo de vida? ¿En nada? Absolutamente en nada. Cada uno es cada uno, ¿verdad? Somos... No sé cuántos miles de millones, siete mil y no sé cuántos, ¿verdad? En el mundo. ¿Y todos diferentes? Todos, sin excepción. Todos diferentes, absolutamente diferentes. Tenemos eh, afinidades, algunas afinidades, pero básicamente somos diferentes. Y yo creo que es importantísimo el respeto hacia los demás, hacia todos, todos, y para poder tener ese respeto hacia todos, nosotros tenemos que empezar por nuestro propio autorrespeto, ¿verdad?, que es lo que la meditación nos enseña, ¿verdad?, el, el respeto hacia nosotros mismos y eso genera automáticamente respeto hacia los demás. ¿Verdad? Por eso es que es tan importante la meditación. No importa lo que cada uno piense, la meditación es de muchísimo beneficio. Por eso crea seres humanos pacíficos, pacíficos y amorosos. Eso es muy necesario en el mundo de hoy. ¿Verdad? no estar viendo que, que este hizo esto que el otro dijo ¿verdad? no, no, no, no, no no sirve de nada no sirve seguir en ese estado de ¿verdad? de, de choque con todo el mundo y además pues eh, cuando se trata de cambiar es yo primero ¿verdad? es yo primero no podemos estar exigiendo cambios a los otros y nosotros que ya, ¿verdad? todo ese señalamiento es como, como si uno fuera ya un ángel con alas ¿Verdad? y no es cierto por eso es que cuando yo voy hacia adentro y logro cambios en mí lo otro también es automático ¿verdad? cuando yo logro eh, como ver mi propio eh, mi propio este, mi propia naturaleza de paz, ver mi propia naturaleza de amor ver todo ese potencial en mí, entonces es muy fácil verlo en los demás, entender que todos son así o sea, todos son así en el sentido no de la personalidad sino de las cualidades originales del ser humano. Y eso es muy importante verlo, ¿verdad? Para poder entender al ser humano. Y si no estamos constantemente peleando, ¿verdad? Que es, que es lo que ha hecho del mundo, pues, un, mundo un poco difícil. Entonces, eh, la propuesta es tener siempre buenos deseos para todos para todos todos es que vean qué importante porque a lo mejor piensan hay el que está en la cárcel también y que hizo tal y... también también las almas humanas todas necesitan que haya vibraciones de amor, de paz, no estamos, no estamos creando una amistad con esos personajes, ¿verdad? A la distancia, con la mente, recibir del Ser Supremo y canalizarlo en una dirección, sino, entonces, ¿quién? ¿De dónde les va a llegar algo alguna vez que podría ser de ayuda? ¿Verdad? O sea, ya las leyes se encargaron de resolver lo que sea lo otro es que se necesita que haya seres humanos en el mundo que vibren diferente y que sirvan de algo para todos los demás ¿verdad? Como además no se van a, digamos no se trata de que yo voy a pensar en fulanito ni sé, ¿verdad? Algún alguna persona que esté en una cárcel que sea famosa, no, no, no es eso yo puedo a la hora de, de sentarme a meditar conectarme con el ser supremo, recibir esa influencia y canalizarla hacia una cárcel entera, no estoy pensando en nadie en particular ¿verdad? los seres humanos todos, todos todos, necesitan buenos deseos y sentimientos puros y elevados para poder, ¿verdad? ¿Sí? porque son seres humanos es solo por eso casi nada, ¿verdad? entonces por eso es que es necesario llenarse constantemente de ese amor que viene del ser supremo para poder mandarlo a diferentes lugares donde uno quiera no a una persona, no así como ah bueno, sí, a mis hijos no, no es así es a toda la humanidad porque si no se convierte en un sentimiento un poco negativo, como egoísta y no, no es así, ¿verdad? entonces hay algunos consejos para combatir el rechazo, la repulsión o la aversión o lo que sea, como se llame uno es fundir los asuntos del pasado acerca de otra persona y volverse uno un ser misericordioso pasado es pasado existe no, ¿verdad? ni siquiera lo que dije hace un segundo. Pasado es pasado. Por supuesto que eso necesita una práctica, ¿verdad? Como ya pasó, ya no existe, lo, lo que pasa es que nosotros le seguimos dando vida, ¿verdad? seguimos trayendo al presente el pasado que ya pasó. Entonces seguimos teniendo los mismos sentimientos que tuvimos cuando la situación ocurrió hace 35 años por ejemplo perfectamente, ¿verdad? Eh, pues sí es, es una exageración, pero ¿a qué sí ocurre? ¿verdad? hace 15 años que me volvió a ver mal y entonces dejé de hablar <risa> me dijo Federico, algo así después después de sumergir ese pasado ya pasó hacer el servicio mental de tener sentimientos puros hacia esa persona es que así es, verdad es una práctica ahora tal vez les parezca como difícil y, y tal vez puedan estar pensando que ¿cómo sentimiento hacia tal y tal que me hizo? ¿verdad? pueden estar pensando eso, pero es que es una práctica hay que empezar ¿verdad? hay que empezar hay que, hay que hacer un, un acto consciente digamos de perdón eh es, es una práctica, por eso es que la meditación es tan necesaria, porque como desarrolla el amor hacia nosotros mismos, ¿verdad? Como recibimos del Ser Supremo, de ahí estamos recibiendo de la fuente, no necesitamos, ¿verdad? Los demás seres humanos a lo mejor no nos pueden dar mucho que digamos, ¿verdad? Pero el Ser Supremo sí. Entonces, al ir satisfaciendo yo, mis necesidades internas, entonces, soy capaz de olvidar el pasado, soy capaz de perdonar, ¿verdad? Es, es una práctica, es un ejercicio, es un ejercicio. Entonces, luego, otro punto, Mantener sentimientos puros para otros, para los demás, sean quienes sean, aun si estuvieran hablando cosas erradas bajo la influencia de su propia personalidad. No importa. ¿De? Que hablen lo que quieran, es de acuerdo a su carácter y su personalidad y su, sí, lo que sea. ¿Verdad? Pero yo mantengo es que vean es un asunto incluso de dignidad propia ¿verdad? cómo quiero ser yo entonces no importa si alguien está o si alguien está hablando mmm, algo que no me gusta porque es sobre mí o me está viendo mal o lo que sea no importa yo sigo creyendo que yo soy un ser espiritual que tengo cualidades especiales, elevadas, innatas, etcétera, y no me dejo influir. ¿Verdad? ¿Sí? O, o más o menos. Es, no, no, es que les da risa y todo, pero es una práctica, es una práctica consciente, consciente. O sea, yo me doy cuenta de que tengo un pensamiento negativo acerca de alguien, ¿verdad? Como qué ganas de, ¿verdad? Y entonces, eso está ahí adentro, en silencio, nadie se está dando cuenta, solo yo. Entonces yo inmediatamente cambio, hago un clic, y creo conscientemente un pensamiento diferente acerca de esa persona. Yo lo creo, nadie me está viendo, no se ve aquí, ¿verdad?, como pasando, así como en las pantallas, no se ve, nadie sabe, es una cosa de yo conmigo, soy yo domándome, ¿verdad?, como si yo fuera un caballo salvaje, yo domándome, porque yo tengo interés muy grande en ser un ser humano, Misericordioso, amoroso, dulce, pacífico, etcétera, etcétera. Ese es mi interés. Entonces yo soy la que me tengo que domar. Yo puedo, y además no solo es, no estoy inventando nada acerca de la persona por la que estoy sintiendo rechazo. Cualquier virtud que yo le vea es cierta. ¿Sí? A las personas se les ven las virtudes. O las especialidades, digamos, no las llamemos virtudes por ahora, especialidades. Todo el mundo tiene. Entonces yo puedo crear conscientemente ese pensamiento. Esta persona es así, no es como yo estoy diciendo, es así. Y me voy acostumbrando a crear eso. Bueno, practiquen, lo van a ver. Por ahora no me creen, ¿verdad? Luego, cooperar, la cooperación es un poder espiritual, muy importante. Entonces, cooperar constantemente en crear una atmósfera espiritual, por medio de sentimientos y deseos puros, con familiares, amistades, compañeros de trabajo. Una atmósfera espiritual no quiere decir que me voy a sentar a meditar ahí, no, es que con mi actitud, ¿verdad?, yo no voy a estar en condiciones, o digamos, no voy a tener intenciones de estar discutiendo, peleando, porque fulano piensa así, yo asá y el otro no sé qué, no, eso ya no más. Estoy bien, converso, no toco temas de esos, ¿verdad? De esos que ponen a las personas a, a discutir y a defender su punto de vista y no llegan a nada y terminan del moño, ¿verdad? No tiene sentido. Eso es perder el tiempo y la energía en cosas que no sirven de nada. Pero eso es cooperar, ¿verdad? Yo también tengo que estar pendiente o consciente de que yo quiero cooperar en una forma diferente claro ahí también está el ego ¿verdad? que, que a veces las personas quieren pues eh, como <risa> como estar manifestando que lo que creen es lo correcto y lo que creen es ¿verdad? que son las más inteligentes y no sé qué, bueno, todos tenemos alguillo de eso, pero entonces vamos a ir dejando esas cosas que no sirven de nada se llama ego y luego mantener ese sentimiento de, de cooperación con los demás y con uno mismo cooperar conmigo yo tengo que cooperar conmigo ¿Verdad? yo primero que todo todo lo tengo que aplicar a mí Yo soy, ¿verdad? Yo soy la que quiero cambiar primero. Si yo no cambio, no puedo ayudar a nadie, no puedo cooperar con nadie, no puedo ver a los demás con una mirada pura, no puedo nada. Si yo no hago algo en mí, no, hago, no logro nada. Si no trabajo conmigo, no puedo ser feliz, no puedo ser pacífica, nada. Entonces, eh, por eso decimos aquí que cuando yo cambio el mundo cambia y que cuando se trata de cambiar es yo primero eso lo tenemos así como grabado en piedra aquí ¿verdad? porque si no no hacemos nada entonces digamos pensamientos que yo puedo crear eh como por ejemplo, yo soy un ser pacífico, yo amo la paz, esa es mi naturaleza, internamente, ¿verdad? Cuando estoy como medio peleona, ¿verdad? Entonces yo me puedo decir eso, y además con el tiempo y con la práctica del silencio, yo me empiezo a ver así, como un ser pacífico, entonces, cada vez que se me olvida, estoy consciente de eso, de que, que se me olvidó. ¿Verdad? Ay, me enojé, metí la pata. Y luego, eh, decía que uno, decía Daddy Yankee, nuestra directora, que uno, uno es lo que piensa que es. Eso es muy importante. ¿verdad? uno es lo que piensa que es porque si yo pienso que soy no sé qué pues así es como voy a actuar y si yo pienso que soy un ser pacífico y que tengo un gran potencial en ese sentido que puedo cooperar con los demás, etcétera pues eso es lo que soy porque eso es lo que estoy trabajando ¿verdad? y vean qué bonito este... Lo que dice Daddy Yang: que las flores en un jardín no están mirando alrededor a otras flores para conocer su propio valor y saber qué hay que hacer. Ellas permanecen enfocadas en sí mismas y florecen. ¿Verdad? No están pendientes de las otras flores, cada una por sí misma florece entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el verdadero camino espiritual es verse uno mismo y transformarse uno mismo primero que nada y si no, nada funciona y si no vamos a seguir llenos de, de miedo y de de aversión a los demás y, ¿verdad? y todo eso que es tan, tan negativo, que da sufrimiento, entonces, por eso, eh, la meditación es como alimentar la mente de cosas positivas, de pensamientos positivos, ¿sí?,